Hey, soy Manzono Descripto Hey, qué peo? soy Manzono Y este es el intro del video sí. del Alejandro Te sí, va, te sí, sí, va, aguanten ahora, <son> ven ahora <son> <son> XX tentation. oh my god Me de nuevo Are you... Me quité, Eres XX yeah. tentación. Sí. Hola. hola, ¿dónde eres? Bolivia. ¿Qué tal la playa? <risa> <risa> hola, hola, ¿dónde eres? De México, ¿de qué parte? Y no, ya ha habido mi secuestrador sabrán otra vez, ya te dije hijo, tu mamá y yo ya nos divorciamos por algo hijo, por favor ya vete a trabajar en la obra, no esto te ocupa, por apaga esa madre hijo, oh my god, <risa> por favor ya apaga esta cosa o voy por el cinturón, no papá, no Ando otra bien, vez, bien pedo, papá no, papá, papá, no, papá, papá, papá. me van a pegar. Esto es, esto es tu culpa ¿Es peruano, ¿verdad? I kidnap Yeah, kids Fortnite boys. I'm like Fortnite I like boys. I like boys. kids. I like boys. I like artistic kids like like Oh, oh, oh, oh. Tengo acá una música mejor que la suya. ¿Cuántos años tienes? Ah, no, ya se fue. Por tu culpa se fue la de las... Oh, Güey. Esto lo corto o lo dejo No, esto sí cortalo a la chingada. ¡Hola! you. Mm -hmm. mm -hmm.